Un saludo a la gente de Villalona, en Estados Unidos. <risa> en Estados Unidos, no la gente mía. <risa> <risa> no, Villalona está pegado para allá. Saludo a mi gente de Santiago, La Vega, Zonas Aledañas, San Juan de la Maguana, Asua. ¿eh? Ahí se crece cuando le hablan de Santiago. ¿eh? Que si Villalona no sabe si el monumento está de frente o, o para atrás. Entonces, no me digan, me a lucho, chiquitico. Y no saben cuánto vale una poleta. Dale chiquitico. No, Villalón, así no. Pues yo tengo un equipo mío donde yo vivo ahí que tengo que ser. Digo, yo, aunque yo no sé de los gigantes. ¿Me ¿No entiendes? Pero un ejemplo. No, que no voy a seguir la, la, la pelota invernal de aquí. Señores, seguimos con más temas duros como el robo. A esa hermosura, Alessandra MVP, le hicieron un robo durante el fin de semana. Se supo que la figura de las redes sociales, Alessandra Haktu, conocida como Alessandra MVP, habría sido víctima de un asalto por tres hombres a mano armada en el sector Los Casicasco del Distrito Nacional. La información fue compartida por el empresario Santiago Matías, quien a través de su cuenta de Instagram posteó una imagen a Alexandra aparentemente denunciando el hecho. Matías escribió que la modelo fue despojada de su pertenencia mientras realizaba una sesión de fotos. La mañana del 1 de febrero, MVP llegó, pasadas 9 de la mañana, al destacamento en la desancha de Altagracia de Herrera para tratar de identificar a los que posiblemente asaltaron el fin de semana pasado acompañada de Melvin Contreras y su amigo y fotógrafo y de su manejador Enrique Medina. Esto se produce luego de que las supuestas dos personas que cometieron el hecho fueron apresadas y llevadas a este recinto policial en Santo Domingo Oeste. Ahí está. Ahí está la figura, Alessandra. Pero hay una imagen que ya se le vio un reloj y no lo llevan ese reloj, fue. Pues. Mi pregunta, espérate. Si fuera ahí Pinto, que atracaran y no lo encuentran los ladrones? Mm. La cámara. Ella se mandó, según ella. ¿Qué tú crees, Neto? Buah. Con una pistola. Está apuntándote con una pistola. a mandar. Ahí está. Y es un cuartel ahí es un callejón. Es el cuartel parte a través. Lo que yo pienso que es muy rápido lo consiguen esos ladrones. Si a mí que me atracan se pierde todo. Ahí mismo. Yo no voy, pongo de nube, Y a mí, muchachos. Sí, pa ¿Y para qué? ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a ver.. Del ensanche, ensanche de Altagracia, ¿verdad? Eh, me llamaron de parte del departamento de investigación, donde eh, nos, o sea, nos dejaron saber que ya encontraron a uno de los tres individuos, de los tres atracadores, eh, llamado Mugu se llamar que encontraron ¿no? También, que ya tienen aquí. Falta Diorti y eh, O sea, ya la policía sabe que no son otros dos y aquí tenemos ya nuestras pertenencias, las pertenencias de él, de Melvin, de mi fotógrafo. A él le importaron un celular, su cámara eh, y otros equipos fotográficos. Y nada, de verdad muy agradecida con la policía, con las autoridades, porque hicieron su trabajo en menos de 48 horas. Bueno, me aquí en el día de hoy. Está difícil de creer ese robo, ¿sí o no? Difícil, no. Está difícil, tiene que componerse mal, ya no sé. Se están manejando feo. Encontraron una sola gente y esa sola gente tenía dique todo ¿Cómo así lo otro? No, día? no, no. Tiene que manejarse mejor la dama. Y sus maneja su manejadores tienen que manejarse mejor porque está como poco creíble ese Me van robo. ¿Han hecho fan a un chino? Hey. Abusadores. Gasol, diga la última palabra usted. ¿Eh? Que llame un rato. Que llame la gente 809-725-0505. ¿Cree usted en el robo de Alessandra MVP? ¿Sí o no? ¿Usted cree que fue montaje o fue real? Llámenos al 809-725-0505-809-725. 725, -0505, -809 -725 -0505, 0505 Call me. ¿Eh? Para que tú veas, que yo la tengo toda. En inglés. en inglés, como ustedes quieran, pero no siguen en todos los lados. You me? Yeah. ¿Me entendiste? Dije, Villalona. Ah, eh. Hey. ¿Eh? ¿Sabe inglés, Villalona? Señores, llámanos al 809-725-0505. Hello, buenas. Hello. Ellos, que, que le robaron a ellos? Yo creo en ellos. ¿Le robaron? Sí, les robaron a ella. Porque lo que pasa es que no le dio tiempo a los asaltantes a atracarla. Pero sí, fue verdad. fue verdad. Ahí está el hombre. Sí, está fue bien. fue verdad. 809-725-0505. Sí, está bien. Falso o verdadero el atraco de Alessandra. Llámenos sí. al 809-725-0505. Sí. Falso o verdadero. Corrió más que el hombre. El atraco de Alessandro viví Se montó en esa guagua de que rapidísimo. No, no, yo no, no. Yo no creo mucho en ella tampoco, porque imagínate. Y andaba en taco en una sesión de fotos. El lío es, eh, el lío es. Eh. Que le dejan el reloj, Villalona. <risa> <risa> que el lío, eh. Le deja por el que que yo van a echar mano de una vez. Oigan, es oro. Que Hello, no buenas. Saludos, buenas tardes. A su orden. ¿Y por qué usted no cree en la atraco? Si puede verdad que ella la atracaron. Porque yo no creo, porque la veo muy tranquila, la veo con más pertenencia, que inmediatamente ellos debían percatarse por anillo y, y, no. y reloj. Por eso yo ¡Para! lo digo. ¿Y usted por qué le cree? Sí, corazón, pero... ¿Pero qué? Sí, porque ella se mandó. Ah, con taca, a ella con se manda. por ella, se mandó ah, y ellos se quedan tranquilos, ella mandándose. Con unos tacos y se en, en el agua. Así no, <risa> así no corazón, así no. Tienen que tirarme otra más. Claro, porque a mí no puedo venir con esa. Si me van a atracar a mí, ¿qué es lo primero que se van a llevar? Eh? El celular, El eh. no, hey, celular, no deja que prenda. Dime tú. Si ¿Qué la ¿A dónde le tiran a ella? Vamos a ver, ¿a dónde le tiran a ella? Dos ladrones tigres como la capita, ¿eh? Mira, ¿Para mira, mira. mira. ¿Van a mira. el camarógrafo? ¿Para qué? Mira, Pero a lo mejor no tiene cuarto. ¿Es a ella que tiene todos los...? Mira, mira para de que ve el ladrón, ve. Ñao, Ñao y Ñao. Y la carretera. Ah, y la carretera es yo. lo último, si ellos están muy... Sí, si claro. tienen su tiempo. Son unos mil dólares que tienen, un relojito ahí ellos. Y se lo dejaron. ¿Y, y se lo dejaron. Se llevan una trapa de cámara. ¿Eh? No, no, yo no creo en eso. ¿no? Ellos saben hacer muy buen contenido. Mira, mira esa foto, como salió. Está más fuerza que salió ahí. ¿Qué? Ya tenía que quitar el reloj, por lo menos. El reloj, pusieron sí, un huevo ahí con el reloj 809-725-0505. Voy a, a tener que llamar yo a Foki. ¿Falso o verdadero? <risa> va a tener que llamar a Foki y decirle que. ¿Falso o verdadero? Que lo el atraco de Alessandra, por Dios. ¿Eh? ¿Hasta cuándo será? Este recoqueo. Un Alessandra para aquí. Alessandra para aquí. Alessandra para allá. Alessandra para aquí. Alessandra para allá. Santísimo. Se acaba el can y subo la foto del novio. Suena Alessandra pa' aquí y Alessandra para allá. Sí, sí, así <risa> mismo es. De que suene de que se le ese sonido. No, señores. Esto es